Hola, en este tutorial vamos a ver las instrucciones entre registros del conjunto de instrucciones del RISC-V. Vamos a ver algunas de estas instrucciones y en el siguiente tutorial vamos a ver el resto. Ya en el anterior tutorial vimos un poquito las instrucciones de suma y resta. Hoy vamos a ver además de estas la instrucción and, la instrucción or, la instrucción xor o or exclusiva. Así que vamos a terminar de ver la suma y la resta y vamos a ver estas tres instrucciones más. Luego, en el siguiente tutorial vamos a ver las instrucciones de comparación y los desplazamientos a izquierda y derecha. Estas instrucciones son aritméticas, estas aquí son a nivel de bits, estas son comparaciones y estos son desplazamientos. Hoy vamos a ver estos dos grupos. Como ya vimos en el ensamblador, la instrucción suma se compone de un mnemónico ADD y los tres registros. Este formato de instrucción es común para todas las instrucciones entre registros. Es decir, todas las instrucciones entre registros tienen un mnemónico, el registro destino y los dos registros fuentes. Ya vimos cómo se hacía la operación suma, en la que simplemente se suman los dos registros fuente y se pone el resultado en el registro destino. El código máquina de esta instrucción y de todas las instrucciones entre registros es el siguiente. Por un lado se tiene el registro destino. Ya vimos que tenía que ser de 5 bits porque hay 32 registros. El registro fuente 1 son otros 5 bits y el registro fuente 2 son otros 5 bits. El código de operación se compone del resto de los campos que quedan. El opcode, el func 3 y el func 7. Todos estos campos suman 32 bits. Los 15 bits de los registros y los 17 bits del código de operación. Como ya introdujimos en el vídeo anterior, el código máquina es un conjunto de unos y ceros, formado por los distintos campos, el código de operación y los tres campos para los registros. Si nos fijamos, el número decimal que tenemos en los campos de los registros se corresponde con el número de registro. El formato de instrucción de la resta es casi igual que el de la suma. Todos los campos tienen el mismo lugar para tener uniformidad, y la única diferencia está en este bit del campo funct 7. Vamos a pasar a los operadores lógicos. El operador AND o la lógica lo que hace es realizar la AND bit a bit entre los registros fuente y guardar el resultado en el registro destino. Por ejemplo, si tenemos este registro fuente 1 y este registro fuente 2, el resultado será este de aquí. ¿Para qué sirve la operación AND? La operación AND puede tener muchas utilidades, pero una de ellas es realizar una máscara. Vamos a verlo. En este ejemplo vemos que el registro 2 tiene del bit 8 al 31 todo a 0, y del 0 al 7 todo a 1. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos la AND entre el bit 8 y el bit 31, el resultado va a ser todo 0. Mientras que cuando hacemos la AND entre el bit 0 y el bit 7, el resultado será lo mismo que haya en el registro 1. Es decir, cuando en el registro 2 tenemos un 0, el resultado será 0. Cuando en el registro 2 tenemos un 1, el resultado será lo que haya en el registro 1. Es decir, que deja pasar. Esto es lo que se llama una máscara y tiene muchas utilidades, y lo veremos más adelante pero básicamente puedo ver que al hacer la máscara lo que hago es aislar un grupo de bits para saber su valor, dejando el resto de bits que no me interesan a cero. La hora a nivel de bits es similar. Por ejemplo, tenemos este registro fuente 1, este registro fuente 2, y el resultado será este. Vamos a analizar con más detalle qué ocurre aquí. Si nos fijamos, en el registro 2 tenemos una cosa parecida a la anterior, aunque al revés. Del bit 0 al 7 tenemos ceros, y del bit 8 al 31 tenemos unos. ¿Qué ocurre cuando hacemos una OR entre los bits 8 y 31? Pues que como el registro 2 está a 1, el resultado será 1. ¿Qué ocurre cuando en el registro 2 tenemos un 0? Pues que el resultado es lo que tengamos en el registro 1, es decir, el registro 2 está dejando pasar. Al final, lo que hace el registro 2 es es hacer de máscara, dejando solo pasar los bits del 0 al 7, de rc1. Y el resto de los bits los tiene enmascarados. Este caso es bastante similar al anterior de la AND, lo que pasa es que aquí lo que estoy analizando son los ceros que tengo en el registro 1. Digamos que pongo todos los bits a 1 de los bits que no me interesan, y de los bits que me interesan, en este caso del 0 al 7, puedo analizar si hay alguno que esté a 0. También tenemos la XOR a nivel de bits. Aquí he puesto la tabla de verdad del XOR para recordar lo que hace la XOR. Tenemos el registro fuente 1, el registro fuente 2, y este es el resultado de la operación XOR a nivel de bits. Vamos a analizarlo un poco más. Tenemos del bit 0 al bit 7, del registro 2, todo a 0, y del 8 al 31, todo a 1. ¿Qué ocurre cuando hago la operación entre el registro 1 y el registro 2 estando todos los bits a 1 del registro 2? Pues que el resultado se invierte. ¿Qué ocurre en el otro caso cuando los bits del registro 2 están a 0? Pues que deja pasar. Es decir, que el resultado es el mismo que lo que haya en el registro 1. Vamos a analizar esto un poco más. Vemos que cuando tenemos un 1 en el registro 2 se invierte lo que hay en el registro 1, en el registro 1 había un 0 y en la salida tenemos un 1. En este caso ocurre lo mismo. En el registro 1 tenemos un 1 y en la salida tenemos un 0. Mientras que cuando tenemos un 0 en el registro 2, lo que hay en el registro 1 lo tenemos en el registro destino. Y en este caso también. Tenemos un 1 en el registro 1 y tenemos un 1 en el resultado. Vamos a ordenar la tabla de verdad para verlo un poco mejor. Hemos agrupado la tabla de verdad con los valores del registro 2. Aquí vemos que si el registro 2 está 0, el registro destino tiene el valor del registro fuente 1, que es este caso. Por lo tanto deja pasar. Por otro lado, si el registro 2 está a 1, en la salida tenemos el registro 1 invertido. Es lo que pasa aquí. Por lo tanto invierte. Y es por esto que el RISC5 no tiene el operador NOT. Porque basta tener todos los bits de un operando a uno para invertir el otro operando. Aquí tenemos los campos de las operaciones que hemos visto. La suma, la resta, la AND, la OR y la XOR. Vemos que hay uniformidad. Todos los registros fuente 1 y 2 están en el mismo sitio. El registro destino está en el mismo sitio también. Y los códigos de operación también. Todos los códigos de operación son iguales excepto el func 3, que es donde cambia, donde distingo qué operación estoy haciendo. En el caso de la suma y de la resta, la única diferencia está en este bit del func 7. Muy bien, en el próximo tutorial seguiremos con el resto de instrucciones de tipo R entre registros. Esta es la bibliografía y referencias que se han empleado para elaborar este material. Espero que este vídeo te haya ayudado. Muchas gracias por verlo. Un saludo.